Tengo VIH desde que nací, esto es por, a causa de una transmisión vertical. Esta transmisión es la que se produce entre la madre y el feto, ya bien durante algún, alguna etapa del propio embarazo o bien durante la lactancia. En este caso, en, en mí fue durante el embarazo, es decir, yo ya nací con VIH y por lo tanto pues, llevo 29 años eh, con el virus. Estoy diagnosticado de VIH desde el año 86. La persona que está medicada y que sigue el tratamiento eh, no puede infectar a los demás, o sea que no, no hay mayor eh, problema. Soy un chico VIH positivo, también activista y, y visible. Y bueno, actualmente llevo ya pues, cuatro años y medio, más o menos, eh, con el VIH. A mí me diagnostican en el 87, pero yo debo tener la infección en los 80. acababa de morir franco, en fin, que estábamos empezando a vivir y era los 80, la movida, yo me acababa de ir de mi casa con 24 años, estaba viviendo con mi pareja, o sea, era todo como muy, muy estupendo y de pronto pues te cae esa, esa maldición. O sea, que no había ninguna medicación y no te atendían además en ningún sitio, era un problema. Hay un estudio que se llama el estudio Partner, que se hizo en toda Europa, se sigue haciendo, que está en otra fase, que hubo 16.000 parejas serodiscordantes, que una de ellas es positivo en VIH y la otra es en negativo. Estas personas han formado una pareja, ¿vale? Y eh, para participar en este estudio clínico, eh, las parejas debe, eh, debil, eh, debían tener relaciones sexuales sin precaución. Bueno, pues de las 16.000 hubo cero transmisiones. Por lo tanto a nivel científico una persona indetectable no transmite el virus. Ahora bien hay que utilizar preservativo por las ETS en general, nunca por el miedo a que me transmita el virus una persona con VIH medicada. La indetectabilidad eh, para mí, para empezar creo que es un hito eh, a nivel científico bastante grande del que no hay repercusión informativa y además eh, es un hito porque afecta doblemente. Ya no estamos hablando de que la medicación es beneficiosa para eh, mejorar mi carga viral, sino que es beneficiosa como prevención. Han, han sido 30 años de avances m, anuales eh, que hemos visto pues, una progresión, por ejemplo, en los medicamentos. Pero, por ejemplo, en cuestión de estigma y en cuestión social, un mensaje tan importante como indetectable es igual a transmisible, eh, no, hemos, no mucha gente los conoce, e incluso médicos que todavía son reticentes a decirlo. El estigma social hacia el VIH muchas veces es pues eh, porque no conocemos bien las vías de transmisión, no conocemos bien la medicación que luego sigue una persona con VIH, no conocemos eh, que una vez que esa persona tiene la carga viral indetectable no puede transmitir el virus. Eh, digamos que se nos ha quedado en la cabeza esa imagen de los años 80, de los años 90, de las primeras etapas de la enfermedad. Hay algo de estigma, menos, mucho menos, que lo hubo en su momento, que el rechazo era... Total, y luego lo que hay es un, una falta de miedo a, a la enfermedad. Como existen medicamentos ahora que te pueden mantener vivo, que no deja de ser un incordio porque te mantienen vivo, pero tienen muchas patologías y muchas cosas. Entonces era un problema un problema a todos los niveles, a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal, o sea, ni tu propia familia lo debía de saber, porque estaba muy mal considerado. Había mucho pánico y mucho miedo a lo desconocido. Y entonces no era plato y era un gusto que se lo contaras a nadie. En muy pocas ocasiones he sentido estigma, en el sentido... Eh, y ha sido con, con profesionales mal informados. No todo el mundo eh, tiene una formación concreta con respecto a, a la pandemia que en su momento fue y que sigue siendo. Lo que, lo que lo que sientes más bien es, eh, en algunos momentos, cuando informas, es el, el desconcierto y el, y, el, y el supuesto miedo, ¿no? Porque eh, aunque no, no, no tenemos la capacidad, o sea, el, el que tiene buenos, buenas analíticas no tiene capacidad de infectar, eh, la gente no lo sabe y cuando se lo dices, pues bueno, eh, tienen sus dudas de si realmente estás haciendo el tratamiento o no, pero es más por miedo que por estigma. El amario para las personas con VIH, eh, la verdad es que suele ser bastante grande. Mucha gente está ahí dentro, eh, hay gente que por ejemplo decirlo en casa, pues le puede, le puede echar de su casa. O hay gente que decirlo en el trabajo puede suponer un despido. Conozco mucha gente que esconde las pastillas, que, esconde, que no lo desvela a sus parejas, o, o tal, que tampoco es necesario. No tienes por qué desvelarlo, tú no estás poniendo en peligro a nadie, no, esto es una salud tuya. Yo ya, llegado a mi punto, a este punto de la vida mío, a mí me da igual, 8,88. O sea, que decir, que yo no tengo ningún problema en de decir que soy solo positivo. Vamos, de hecho, estoy ahora aquí delante de una cámara. Pero hay mucha gente que todavía lo tiene que esconder. Hoy, en el trabajo, por ejemplo, eh, nunca he ido con la bandera, de decirlo a la, a la primera de cambio, pero evidentemente, en el transcurso de los primeros meses, pues todo el mundo ha sabido que yo soy gay y que, además, era ser opositivo. Todo el mundo, los, las personas que me interesaban, las personas que no te interesan, tampoco tienes que porque, eh, preocuparte de ellas. Cada vez que te enfrentas a una nueva pareja, a un nuevo amigo, también hay un debate moral entre se lo debo o no se lo debo decir. Eh, claro, es una parte de mí, pero siempre te queda esa cosilla de ¿y si me va a rechazar? ¿y si no lo va a entender? Porque claro, yo tengo toda la baraja de información pero hay gente que no quiere ver esa información, hay gente que no la quiere procesar. Sería interesante realizar un análisis sobre por qué esas personas no salen del armario. Porque si esas personas no salen del armario, ¿qué miedos les ha inculcado la sociedad para que ellos no quieran salir? En mía personal, siempre abogo, abogo por la visibilidad. Creo que la visibilidad va a romper esos armarios eh, que, que tienen el VIH, más que nada porque aquí se me ve como una persona normal. Si me ves por la calle, no vas a dar saber si tengo VIH o no, no te interesa tampoco si lo tengo, por lo tanto, realmente no va a un suponer un problema. El armario del VIH, igual que, que, que puede ser para el armario LGTB o demás, romperlo siempre acaba visibilizando una realidad que la sociedad actual no creo que conozca. Ir con la verdad por delante creo que siempre es positivo, quiero decir, ir aclarando todo lo que tiene, sobre todo cuando la historia va a algún sitio, ¿sabes? Si la cosa no va a ningún lado, pues no tienes por qué contar tus intimidades. Entre otras cosas porque todos somos adultos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y todos mmm, sabemos los riesgos que se corren y hay información para todos. Cuando vemos gente en consulta, usuarios, sí que es verdad que vemos que es una de las grandes eh, cuestiones a plantear, mi pareja. Es, una, es uno de los grandes temas a tratar. Ahora bien, lo primero de todo, hay que trabajar en uno mismo. Si no te cuidas tú, y no tienes tú la seguridad y la información, y tú misma o tú mismo has roto el estigma sobre el VIH, va a ser muy difícil que tú puedas proyectar esto a los demás. Ya sea tu pareja o sea tu madre. Es decir, si tú vas a tu familia y le dices tengo VIH, pero no pasa nada, pero es esta pastilla, pero hay una carga viral, pero ahora hay una esperanza de vida igual que el resto de la población, y le das toda la información, tu madre no va a pensar, mi hijo se me muere. Ahora bien, si tú ya no partes con esa información, vas con inseguridad, no sabes responder a preguntas, seguramente será mucho, mucho más complicado ese enfrentamiento. Para mí, para mi forma de entenderlo es más tu propia presentación que el tema en sí. Es decir, si tú lo, lo dices con miedo, eh, eh, lo informas con miedo, entonces ellos tienen más miedo. Si tú no lo informas con miedo, ellos... Algunos dejarán a lo mejor de, de, de mantener cierta relación o cierta sociabilidad contigo, pero el resto seguirá contigo y ya está, ¿no? sin, sin más. El tema de las explicaciones es un poco delicado. Hay gente que está muy a favor de, de que exista ese apartado, precisamente para dejar de etiquetar, simplemente que sea sí o no, y no tengas que enfrentarte nunca a precisamente lo que hablábamos, ¿no? A decir, tengo VIH. Y hay gente que todavía no lo vea apropiado por el tema, pues, del estigma, los insultos. Eh... También hay gente que tiene su lado positivo, ¿no? A ti, si tú ligas, haces match o todas estas cosas que ahora pasan en las aplicaciones, al final la persona que te está haciendo match ya sabe que tienes su VIH. Por lo tanto, eso que te ahorras, ese conflicto interno que te ahorras, o quizás otra persona con VIH que estáis... Eh, poniendo temas en común. Entonces, bueno, yo pienso que como todo tiene puntos buenos o malos, lo que había que replantearse es si la sociedad que utiliza este tipo de aplicaciones está preparada para ver ese VIH positivo o negativo como cualquier otra eh, característica de la persona. ¿Por qué no nos preguntan sobre otras enfermedades? Hipertensión, diabetes, mmm, hay 30.000 enfermedades. ¿Por qué nos preguntan solamente sobre el VIH? Si no hay intercambio, no, no creo necesario ponerlo. Eh, para la gente que quizá tenga menor, menor capacidad de ser asertivo y de, y de, y de tirar para adelante con su, con su realidad, eh, a lo mejor le ayuda. Pero no puedo decir que sí o que no. Eh, me parece bien que se pueda poner. Eh, me parece mal que mm, las redes sociales donde, donde lo, lo único que haces como presentación es rellenar un formulario eh, aséptico y más de, esta, de estadística que de otra cosa. Ha, ha habido mucho avance por, por esa parte, pero está la sociedad preparada para recibir un avance así porque eh, a las aplicaciones gay no le compete educar sobre el VIH. Las aplicaciones... De, de, de citas y tal, le compete encontrar citas adecuadas para ti. Eh, me parece bien que se pueda desvelar el estado serológico por ahí, pero si me van a discriminar en base a ello, pues quizás es mejor que no esté. En la vida sexual de un adulto que tenga una vida sexual activa, es muy difícil que el 100% de sus relaciones sean con protección. Sin ir más lejos, si tenemos una pareja estable, dejamos de utilizar eh, preservativo. Y nosotros sabemos nuestra eh, vida sexual, pero no de nuestra pareja, por muy enamorados que estén, que estemos. ¿no? Y esto lo podemos enlazar un poco con San Valentín y los mitos del amor romántico. Las relaciones de pareja es como toda, como, como toda la interacción humana. Es una cuestión de... de de ser capaces de hablarlo, de, de, de ser sinceros el uno con el otro. Yo para mí es, es muy importante la sinceridad, entonces... Eh, bueno, es, se intenta hacer las cosas lo mejor que se sabe. Creo que hay que intentar no tener tanto miedo, eh, porque al final tenemos que preocuparnos por nosotros. Y si una relación, por mucho que esté la otra persona y la quieras y tal, el, para ti el importante tienes que ser tú. Claro, y si la persona tiene otra enfermedad crónica, que no quiero nombrar ninguna tampoco para no discriminar, pero si la, ¿por qué no se le cuestiona por esa enfermedad? No, a nosotros sí. Tienes que ir ya con la Hola, soy Iván, tengo 29 años, soy tal, tengo VIH. ¿Por qué? Es que no lo entiendo, sinceramente. Bajo mi punto de vista yo no lo entiendo. Nuestro, nuestro estado serológico no debería eh, ser signo de aceptación o de romance o de relación sexual y volvemos a lo mismo de antes que es muy importante el mensaje es que independientemente que lo tengas, independientemente que la persona quieras, eh, quieras mantener una relación sexual con ella al ser indetectable si la persona está medicada es intransmisible, por lo tanto es exactamente igual, no va a haber más seguridad que esa Yo me aconsejo de ir con claridad y la sinceridad por delante y decir porque si alguien te quiere, va a estar contigo en todo momento. Entonces conviene que cada uno sepa en qué condiciones está cada uno. Y considero que hay que decirlo. Que hay que dar un poco más de voz a las personas de transmisión vertical. Pienso que cuando se hacen reportajes en medios de comunicación no se nombra este tipo de transmisión. Que recordemos que somos aquellas personas que hemos nacido con, con el virus y por lo tanto somos enfermos de larga duración, SLA se llaman. Y, y bueno, que estamos aquí, que somos una población minoritaria, es correcto, que actualmente no nacen niños con VIH, es algo para celebrar, pero que las personas que sí nacimos en su día, pues seguimos teniendo ese virus, que al final el virus pues lleva muchos años en nuestro organismo y que es importante que nos den un espacio, que nos sintamos, que los medios de comunicación también se acuerdan de nosotros. Sobre todo empezar a no, a no realizar juicios. Ya no solo para la persona con VIH, sino para el resto de personas. Creo que los juicios son los que nos están metiendo en todos los embrollos, en todos los ámbitos de la vida. Y realmente una persona no se merece, merece un juicio social eh, por nada.